Hoy vengo a hablaros de la rotoscopia versus el motion capture, o sea, la captura de movimiento. La primera es una técnica de animación tradicional, bueno, que consiste en grabar los fotogramas y luego calcarlos o repasarlos para que quede una animación. Se hizo en El señor de los anillos de Ra Ralph Bansky, también se hizo en La lanta nieves, y se ha hecho en bastantes películas hay una película bastante nueva que es del 2006 de... que está inspirada en el libro en un libro de... ¿cómo se llama? Del, el mismo que hizo el juego de Ender y otras pelis raras bueno... pelis, bueno, él escribía libros sí, Ubik también el Blade Runner también está inspirada en un libro suyo bueno de, de Philip Cadick, ¿vale? Que me acuerdo el nombre. Bueno, el caso es que la película se llama uh, Scanner Darkly y está pa patrocinada, ¿no? Protagonizada por Kino Reeves y... ¿Kino Reeves y otra? ¿Otra gente? Jennifer Aniston, ¿puede ser? Bueno, no me acuerdo. O, o quizás era Cameron Diaz. Bueno, el caso es que esa peli es rotoscopia y, en cambio, en es una técnica de animación a mano bueno, primero lo grabas y luego a mano o con el ordenador pero sin 3D lo pasas a dibujo por lo tanto se anima en cambio la, el Motion Capture o Captura de Movimiento es todo lo contrario Tú, bueno, es parecido pero es diferente tú lo que grabas son unos puntos que capta la cámara con una cámara especial, captas los puntos y los puntos en un traje con puntos o con puntitos o sensores que los capta el programa 3D entonces lo que graba se pasa a, a, tri, a tridimensional y entonces puedes hacer películas con todo hecho películas de animación sin animar, vaya por ejemplo, Monster House, Polar Express, eh, Avatar también se ha hecho con captura de movimiento, el golem del Señor de los Anillos, la nueva versión de King Kong también era captura de movimiento. Pero eso es más actuación. No, yo no lo considero animación. Animación, la rotoscopia es animación, pero captura de movimiento es más bien actuación pasa a dibujo, bueno, tridimensional normalmente, pero a veces puede tener no shading no han animado nada, porque el programa lo hace todo, bueno, el actor lo hace todo, tu programa también lo hace a no ser que cambies, por ejemplo, yo muevo el brazo así a no ser que cambies, por ejemplo, yo muevo el brazo así y en la captura de movimiento muevo el brazo así y después hay un animador que hace que haga más así entonces sí que es animación, pero en principio es actuación y ya está. En cambio la rotoscopia es animación porque fotograma a fotograma a fotograma tienes que volver a calcar y volver a dibujar lo que ya está actuado. Por lo tanto, eh, ca captura de movimiento no es animación, pero rotoscopia es animación. Y uno, bueno, el captura de movimiento puede evolucionar un poco de la otra, pero no es lo mismo. Y otra cosa es que, eso, otra cosa era que el primer juego de Prince of Persia, el príncipe de Persia, lo hizo el creador, grabó a su hermano haciendo los movimientos, como saltaba y cosas de esas, y por eso parece tan realista así, es rotoscopia aplicada a un videojuego. Bueno, y en, animación, y en Captura de Movimiento hay una serie catalana que se llamaba, bueno, también hay un capítulo antiguo que no tiene nada que ver, que está hecho en Flash y ahora la versión nueva está en 3D, es Bienvenidos a Mundo Patata o Bienvinguts a Patatamón, de Michelin Sarcalis que también hizo el 2.40 bueno, y también ha hecho mucho, muchas cosas chulas. Pero mola más cuando hace dos de él, Vicente Bueno, eso es todo. Adiós.